estar en movimiento con expo móvil van reservas 2020 y vega móvil te damos respuesta inmediata cotiza ahora a través de nuestro whatsapp 809 242 o nuestro correo electrónico cotizar recuerda que te llevamos tu vehículo a la puerta de tu casa vega móvil es el dealer oficial de expo móvil van reservas 2020